Alejandro Filio, compositor, cantante, guitarrista y esmerado letrista, ya tiene un lugar firme entre los trovadores de México y se presentará en la ciudad de Puebla el próximo 14 de febrero. En entrevista exclusiva para El Ciudadano, Alejandro Filio cuenta que en los años 70 la estación radiofónica FM Globo llegaban a programar a Charlie García, Fito Páez y aunque esencialmente era un medio comercial, logró crear un público para la música de la trova. Rememora a Filio que mantenía cierto auge la canción de protesta que se generaba a propósito de la Revolución Cubana y contra el franquismo en España y contra Pinochet en Chile. En relación a México, señala que sí tenían por qué o contra quién protestar, pero no tenían la suficiente libertad de expresión ni la calidad para hacer una buena canción de protesta que no solo fuera un panfleto. Pero, ¿el trovador protesta? ¿Tiene el compromiso de decir lo que ve bien o mal? A lo que Filio respondió que el trovador tiene una herencia natural y no cree que sea un compromiso tan fuerte de cantar hasta el límite sino poder decir, tengo el conocimiento de lo que puedo hablar y voy a hablar hasta donde sea posible. ¿Hay requisitos para ser trovador? Para ser trovador, explica Filio, no es necesario ser gran letrado ni un intelectual ni pseudo intelectual, sino seguir sintiendo de la manera más sincera y tratar de actuar de la manera manera más coherente. Eso sí es un compromiso del trovador.